¡Bienvenidos a un vídeo nuevo! Ja, ja, ja. Bienvenidos al nuevo episodio de Soy Richie. Las vacas fueron unos animales prehistóricos que vivan siempre en ramat y no sé qué no sé cuántos alimentan de hierba y de Jet, y no sé qué mes no sé cuántos es un documental, pero ya le posaré al veo a nof después un bosque un árbol una leyenda una historia te vas a morir de miedo te lo vas a perder un bosque y una historia una leyenda grabando Sí. Porque, ¿qué harán... allá pues no